Hola amigos. Osetia del Sur y Abjasia, son dos territorios que formaron parte de Georgia durante muchos siglos. Normalmente, Georgia hizo lo correcto para mantenerlos. Y si es cierto, entonces Rusia se equivoca al apoyar la secesión de estas regiones. Sin embargo, hay muchas cosas que no se pueden confirmar como verdaderas o falsas, pero solo se puede averiguar cuál es el motivo. Para aclarar las cosas, retrocederemos en el tiempo al pasado. Desde el siglo XVI, la Tierra corresponde a Georgia, donde existieron varios reinos, bajo el dominio del Imperio Persa, el antecesor del actual Irán. Aunque eran sumisos, debido a sus diferencias religiosas, además de ser oprimidos, siempre buscaban oportunidades para escapar. En 1747, murió el rey de Persia, Nader Sa. El imperio se dividió a causa de las luchas de poder. Aprovechando el caos, el reino de Kartli Kaketi en el este de Georgia declaró su independencia. En 1783, por temor a ser reconquistados por Persia, firmaron un tratado de alianza con el Imperio Ruso, una potencia emergente en ese momento, y que compartía el cristianismo ortodoxo. En consecuencia, se convirtieron en un protectorado y mantuvieron su integridad territorial y su política interior, mientras que los asuntos exteriores los decidía Rusia. Sin embargo, más tarde, Persia siguió atacando el reino y lo hizo pedazos, pero el Imperio Ruso se quedó mirando con los brazos cruzados. Esperaron a que este país no tuviera más resistencia y se debilitara como un pollo moribundo para ayudar. Pero no por bondad. Después de expulsar a los persas, en 1801, Rusia anexó convenientemente el reino de Kárlika kheti y luego, a su vez, anexó los países más pequeños de Georgia. Desde entonces, el país se ha unificado, pero ha perdido su independencia. Después de eso, continuaron siendo gobernados por el imperio ruso durante más de un siglo. En 1917, el zar fue derrocado y Rusia cayó en una sangrienta guerra civil entre el partido bolchevique y la forzar Guardia Blanca, incluidos los mencheviques. Aprovechando esa oportunidad, Georgia se declaró un país independiente. Sin embargo, después de la victoria bolchevique en 1922, se estableció la Unión Soviética y Georgia siguió siendo invadida. Todo lo complicado empieza aquí. La región de Osetia del Sur, Abjasia, es similar, donde la mayoría de la población se dedica a la agricultura que sufre de la pobreza crónica, mientras que en el imperio ruso, se ha revelado y establecido una fuerza propia. Se inspiraron en la revolución proletaria rusa de octubre, querían que la clase obrera fuera el amo. El partido bolchevique, líder de la Unión Soviética, envió tropas para ocupar, pero permitió que Osetia del Sur tuviera autonomía. Para sacarlos de Georgia, donde los políticos apoyan al partido opositor Mencheviques. En 1991, la Unión Soviética colapsó, Rusia se convirtió en el estado sucesor. Georgia fue el primer país en declarar su independencia. Su nuevo gobierno rechazó la autonomía de Osetia del Sur, argumentando que la comunidad étnica era una minoría. A partir de ahí, condujo a una guerra civil interminable. Y Rusia apoyó a Osetia del Sur para luchar contra Georgia. Existen dos motivos principales para esto. En primer lugar, Georgia no quiere tener nada que ver con Rusia, no se adhiere a la comunidad de estados independientes, ni al Tratado de Seguridad Colectiva. Ambas organizaciones están dirigidas por Rusia y tienen gran influencia o control sobre sus miembros. Georgia es como un hermano menor testarudo que se niega a obedecer, por lo que tiene que dar una lección. En segundo lugar, los habitantes de Osetia del Sur tienen el mismo grupo étnico que Osetia del Norte, una república autónoma de Rusia. Cuando no disfrutaron de autonomía en la Georgia posterior a la independencia, quisieron ser parte de Rusia, como sus familiares. Después de un conflicto de un año, las dos partes declararon un alto el fuego en 1992. Se envió una Fuerza Conjunta de Mantenimiento de la Paz a Osetia del Sur para estacionar tropas. Sin embargo, los conflictos continúan ya que la cuestión territorial sigue sin resolverse. En 1994, Georgia se unió a la Asociación para la Paz con la OTAN y se convirtió oficialmente en un joven enemigo de Rusia. En 1995, cambiaron el nombre del país de Georgia a Zakartvelo, el equivalente inglés de Georgia, el mismo nombre que un estado de EU. La razón es porque el antiguo nombre trae dolorosos recuerdos de cuando formaban parte del imperio ruso. En 2003, Georgia fue testigo de una revolución de las Rosas supuestamente dirigida por Occidente, que derrocó al presidente Eduard Shevardnadze y sustituyó a Sakashvili. El nuevo líder declaró inmediatamente que Osetia del Sur y Abjasia eran su principal preocupación. Al mismo tiempo, instó a la OTAN a que permitiera la entrada de miembros oficiales. El ejército de Georgia también desplegó fuerzas adicionales en dos regiones separatistas. Eso condujo a algunos enfrentamientos menores con las milicias locales y las fuerzas de paz rusas. En agosto de 2008, las tensiones escalaron hasta convertirse en una guerra total. El ejército ruso entró en Osetia del Sur y Abjasia, atacó a Georgia y no reaccionó a tiempo. En una semana, el presidente Saakashvili tuvo que ordenar la retirada de las tropas de la zona en disputa y declarar un alto el fuego. Básicamente, no son los oponentes de Rusia a pesar del apoyo de Occidente. Después de la guerra, Rusia firmó inmediatamente un decreto que reconocía a Osetia del Sur y Abjasia como estados independientes y declaró que siempre estaba lista para protegerlos a toda costa. Georgia protestó porque pensó que la acción era solo una tapadera. De hecho, Rusia ha anexado estos dos territorios. En todas las guerras, sin embargo, los vencedores escriben la historia. Ahora solo tienen que volverse más fuertes que Rusia para recuperar Osetia del Sur y Abjasia. El vídeo termina aquí. Gracias por gustarle. Adiós y nos vemos de nuevo.